soy Evelyn Zulka de Quiero Dulce y como siempre les traigo novedades Hoy vamos a preparar una torta que se llama Polka Dot Cake que es una torta de lunares Les voy a enseñar la técnica para hacerla Esta es una torta muy bonita porque cuando uno la corta puede ver eh, todas las bolitas de colores que están en su interior eh, no se asusten, parece complicada, pero no. Como siempre, les traigo recetas fáciles y prácticas. Así que vamos a empezar por hacer estos K-Pops de colores. Ahí los pueden ver. Y ustedes, eh, para poder hacer esta torta, pueden usar la receta que más les gusta, la receta para pastel que más les guste. Si quieren, pueden usar eh, pastel de cajita, como quieran. Entonces van a necesitar preparar su masa, una masa de vainilla, y la van a teñir con colorantes vegetales, ya sean en gel o en pasta. Pueden usar cualquiera de estos. Yo he elegido cuatro colores, ustedes pueden dividir su masa según la cantidad de colores que vayan a utilizar. Y entonces lo primero que voy a hacer. Necesito un molde para K-Pops y voy a empezar recalentando mi horno siempre, 20 minutos antes. Voy a ir poniendo la mezcla en mi molde para K-Pops. Como ven, yo ya me he adelantado y ya tengo los K-Pops listos. Porque tienen que estar bien fríos para preparar esta torta. Lleno hasta el tope. Sigo llenando y vamos con el último color. Quiero asegurarme bien de que llegue hasta el tope. Este es un molde de silicona. También si ustedes tuvieran estas máquinas tipo wafleras para hacer K-Pops, excelente, también lo pueden hacer ahí. Si no tienen la opción de comprarse un molde de silicona como este y hacerlo de esta manera en un horno convencional de cualquiera de las dos formas le va a quedar muy bien ahora este molde trae una tapita y vamos a cerrarlo y asegurar con los brochecitos que tiene seguro bien listo, y esto es todo lo que tienen que hacer yo lo voy a llevar a horno a 180 grados centígrados, por eh, más o menos 15 minutos van a estar listos. Así que una vez que horneemos, vamos a seguir con el procedimiento para hacer esta torta de lunares. Ya regreso. Bueno, ya estoy de vuelta. Los K-Pops hornearon por 15 minutos. Ya enfriaron y ahora se pueden desmoldar. Así es como quedan Y simplemente los retiramos del molde. Una vez que están bien fríos, salen con bastante facilidad. Vamos a poner esto por un costadito. Bien, yo he preparado ya mi mezcla eh, para pastel y tengo ya en mantequillados con papel manteca y en harinados tres moldes para hornear y lo primero que voy a hacer es agregar un poco de mi mezcla en cada molde. el tercero y hay que tratar de que sea la misma cantidad para los tres Bien. hay que distribuir un poquito Y ahora, esto me va a servir de base para poner los k-pops. Listo. Y ahora la parte divertida. Vamos a poner los k-pops en los moldes. Acá pueden jugar con los colores. Y colocar la cantidad que ustedes quieran. de Eso depende el diseño final también. Yo voy a poner... El rosa en el centro y voy a ir acomodando los otros colores voy a poner 6 eh, a ver uno por aquí y otro por aquí aquí vamos a poner otro así por aquí ustedes van acomodando de acuerdo a como quiere que se vean la combinación de los colores como les dije pueden usar la cantidad de colores que ustedes quieran bien, ya casi termina a ver, vamos a más de esto por aquí y este tono. listo ya está una vez que lo tenemos así, ya lo podemos cubrir con la otra parte de la mezcla. Y eso es todo el procedimiento. Sencillo, ¿no es verdad? Parece complicado cuando uno lo ve que lo cortan, pero no. Es muy sencillo, así que vamos distribuyendo. Y en la mezcla hay que cubrir los cake pops. que cubrirlos así que seguimos así hasta taparlos bien y terminar con toda nuestra mezcla bien distribuida en los tres moldes si ustedes gustan lo pueden hacer en dos moldes yo elegí de tres, pero pueden hacerlo en dos o en uno, como ustedes prefieren. Bien. Ahí está. Ya casi termino. Y bueno, yo lo voy a llevar a horno a 150 grados aquí sí lo voy a hacer lo voy a hornear por más tiempo pero bien, bien bajito porque ya tengo los cake que ya están tienen una previa cocción entonces ahora lo voy a hacer a fuego bajo a ver, vamos a colocar toda, toda la mezcla y después de llevarlo al horno una vez que ya esté cocido, vamos a esperar que enfríe para poder desmoldar. Bueno, ya hemos sacado del horno nuestra torta de lunares y la hemos eh, cocinado, no se olviden, a 150 grados centígrados durante 40 minutos. Este es el resultado, eh, completamente fría, ya la he cortado para enseñarles cómo queda por dentro. Esto es una linda sorpresa cuando se lo sirven a los niños, porque ellos ven una torta común un por fuera, pero cuando uno la corta, ellos se sorprenden mucho. Así que espero que les haya gustado y no se pierdan la segunda parte de este video, donde estaremos decorando esta torta con fondant. Bien, si te gustó suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y nos vemos en la segunda parte de este video.